Marimari Pupeñi Mary Feitachi Novena, feita región de la Araucanía meo a moya tanikme que chalín newen e, imi de Alejandro también newen y alta me exagua el de feitachi Inchi feita chilo meo ca imi quiñe coná pio que feisiso Alejandro Guillén. ¡Ah, pues!